Hola mis Curlis, buenos días, hace muchísimo que no hago vídeo porque estoy escribiendo y estoy estudiando y aquí mientras estamos aquí en estado de alarma, pero tenía que hacer un vídeo hoy porque hay algo que os quiero decir, vale, es verdad que al estar en el estado de alarma que muchos no podemos salir en casa, nos desprimimos, no tenemos ganas de arreglarnos, pero bueno, eh, hoy os vengo a decir que sí, hay que arreglarse un poquito, aunque sea, vale, entonces lo que yo voy a hacer hoy es teñirme el pelo. Normalmente lo que utilizo es jena, soy un fan de la jena, pero claro, ahora mismo no hay posibilidad de que me la traigan en casa, la que yo suelo utilizar, entonces he decidido teñirme el pelo con otro producto, pero con Garnier, pero que es para, es permanente, lo que pasa que lleva, eh, lleva miel, lleva aceite de de rosa, de mosqueta, o sea que es, digamos que tiene componentes más naturales para que mi pelo no se dañe, de acuerdo este de, de Garnier te viene lo que es también con, eh, con el aplicador, vale para que tú lo puedas poner, te trae también unos guantes y te trae también lo que es eh, el suavizante bueno, el acondicionador para después de, de teñirte el pelo eh, te lo, tienes que coger todos los componentes que hay dentro, que os lo voy a enseñar bueno, yo ya los he puesto ahí dentro vale así y los pones todos en lo que es en, en un bol vale que el bol me lo he olvidado pero bueno te lo pones en un bol y luego ya te aplicas pues con el aplicador que es este de aquí te lo voy a enseñar aquí eh, pues en el cabello eh, para teñírtelo y ya está y luego, bueno, lo voy a hacer y luego ya os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero que intentar, es así, intentar animarse, levantarse, hacer ejercicio. Ya sé que cuesta, porque muchas estaréis deprimidas, porque no vais a trabajar o os está yendo mal las cosas, pero hay que intentarlo, ¿vale? Así que estoy aquí para daros muchísimos ánimos. No es que estoy más, estoy más gordita porque, <ríe> madre mía, estar en casa y comer 24 horas al día, pues que tampoco, pero hay que intentar, o sea, intentar hacer ejercicio para estar fit, ¿vale? Y ahora me voy a tener el pelo y luego vuelvo. Un besito y hasta luego.